Hola estudiantes, bienvenidos a No temas a tu día de carrera de la Escuela Media Hazelnut. Hoy es el día para empezar a pensar en su futuro. No hay límite para lo que pueden ser. Solo pido que exploren las posibilidades que este día les ofrece. Y más que nada, tengan la mente abierta. Pepperán, no entiendo qué tienes contra el día de las carreras parece el hecho de que es aburrido. Ni siquiera tienen un científico ganador del premio Nobel aquí. Sí, pero mira lo que tienen. Vaya, sin sí, manzanas. ¿Quieres hacer tu propia sidra? ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Peperan! ¿Por qué crees que el señor Finky nos hizo esos exámenes de vocación? ¿Para evitar que notáramos su espantoso peinado? No, porque quiere mostrarnos los trabajos nuevos y emocionantes que se ajustan a nuestros intereses. Para mí se trata de explorar por qué clase de arte quiero ser conocido. Impresionismo, postmodernismo, satira política a través de vidrio soplado. Y aunque me inclino definitivamente hacia la carrera de concertista de violín, siempre ha habido algo en el sello que en verdad mueve mi metrónomo. Dile eso a la tuba, señorita, porque yo ya sé lo que voy a hacer. La inventora está adentro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡El pez dorado instantáneo de feria que no muere cuando lo llevas a casa! ¡Sí! ¡Estoy destinada a ser directora de escuela media! Ahora recuerden, muchachos, estas carreras han sido elegidas especialmente para ustedes por medio de la computadora. Es broma, ¿cierto? ¿Sabes lo que dicen, Pepe? Las computadoras no mienten. ¡Eso es cierto! Mi computadora madre dice que tengo el peso perfecto para mi estatura. ¿Corredor de bolsa? ¿Corredor de bolsa? ¿Qué es un corredor de bolsa? El que vigila cuánto dinero valen las compañías. Aconseja a los clientes cuánto comprar, vender y comerciar con acciones de varios negocios esperando que tengan un beneficio. Oh. ¿Corredor de bolsa? No te desanimes. Debe haber una razón por la que fueron elegidos para esos trabajos. Todos debemos darle a este examen una oportunidad. Mm, disculpe, señor Finky. Creo que me entregó el resultado de Shelf McLean por error. ¿Quién dijo mi nombre? ¿Quién? Lo siento, Nicky. Esos resultados son los tuyos. ¿Carnicera? ¡Ni siquiera como carne! Ahora que ya todos tienen una carrera, su trabajo es pasar tres horas al día durante la siguiente semana... ...conociendo y adaptándose a su futuro. ¡Ay! Mi vida es peor que basura, es el desperdicio líquido que sale de la bolsa de basura y te ensucia los zapatos. Oye, si estás destinada a ser directora de escuela media, ¿podrías esforzarte por ser la mejor? Karma, eso es lo que es. Bueno, cielos, haces un pequeño comentario acerca del cabello de alguien y... Es como Nikki dijo, dale una oportunidad, piensa en los cambios positivos que podrías hacer. ¿Como ponerle 10 a mis amigos? ¿Como arreglar cosas en la escuela en lugar de quejarte de ellas? Es ...tu destino... ...puedes hacer la diferencia. ¡Ah! ¡Buenos días, ah, señor oh! ¡Ay! Wilson, maravilloso. ¿Por qué has venido esta vez? ¿Por alterar las clases? ¿Por bombas apestosas en la escuela? ¿O acaso estabas silbando sugestivamente a los muchachos del equipo de lucha? No... Bueno... Sí, pero no vine por eso. Mi examen vocacional dijo que yo seré directora de una escuela media. Vaya, vaya, vaya. Con las palabras inmortales de una joven diva en entrenamiento, ¿no es irónico? Escucha, si ¿sí crees que vas a poder despla. Señor Hickey, tengo un aviso de un código 6 en el auditorio. Pearson, quédate aquí y si en algo valoras tu vida, ¡cierra la puerta! Ya te lo dije, mi departamento de música no tolerará más tus interrupciones. ¡A mí me importa muy poco el ensayo de tu pequeña banda! ¡El club de teatro reservó hace meses el auditorio! ¿Con quién? ¿La Feria de Reservaciones? Tal vez puedas darme su número y así podría hacer que te cierren tu gran boca. ¡Un momento! ¡Ya basta! Es evidente que ha habido una confusión. Sugiero que arreglemos esto en nuestra forma usual. Ya conocen las reglas tres encuentros sin joyas y sin golpes bajo el cinturón. Ya fue suficiente Escuchen, es evidente que ambos son personas apasionadas Que quieren traer cultura a una escuela Que si no, sería inculta Si dejaran de pelear y enfocaran esa pasión hacia algo constructivo Tendríamos los mejores departamentos de música y teatro de toda la ciudad ah, ah, ah, oh, Owen, es como si te viera de un modo diferente Y yo a ti, Gabriola. Ah. Y yo a ti Lograste ser directora, es genial. Nikki tenía razón. Carnes, carnitas Estaba y tan carnotas. Niki, linda, ¿te sientes bien? Sí, continúe. Bueno, como ya te demostré, es el trabajo de un carnicero rebanar los cuerpos de los animales en grandes cortes para vender. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Tienes carne para asar, la falda de res, pierna de cordero, manos de cerdo y mira, un cargamento de lengua de res. ¿Mm? ¿Nikki, te encuentras bien? ¿Te dolió? Pudo ser peor. Por suerte, una pila de carne amortiguó mi caída. Nikki, sé que es difícil, pero esta será tu carrera. Entre más pronto la conozcas, más pronto empezarás a disfrutarla. Bueno, mírame. Me gusta todo de ser directora de escuela. ¿Por qué permito que un examen me distraiga de estudiar música? Mozart nunca trabajó en finanzas y Milly Vanilli nunca cantaron realmente. No estás hablando como la Nikki que conozco. La Nikki que me dijo, lo importante es que le demos a este examen una oportunidad. Ay, y Milo, estoy segura de que él comprendería mi pena. Compra, Morty. Tienes que comprar ahora. Entiende, el pescado es el futuro. Chicas, no van a creer esto, pero en realidad tengo tacto para elegir los números. Ya tengo 16 oh. clientes. Nicky, gracias! Es el mejor examen que he hecho. ¡Ay, Milo! Seguro que exageras. Hola, Cielo. Ah, papá, ¿qué haces aquí? Tengo cita para ver a Milo, ya que la escuela de carnicería va a ser más barata que la Liga Ivy. Tu madre y yo tenemos más efectivo para jugar con él, ¿no crees? <risa> ¡Ay! Trampolín Patinaje Compra, vende, finge que tienes una mala conexión Lo intenté y... y f, f, fallé. Lo dije, la palabra F. Pero, Nicky, has ido tan lejos. No puedes renunciar ahora. No tendría que renunciar si esto fuera un sueño. Eso es. Por favor, dime que esto es un sueño. Por favor. Nicky. ¿Sí, Peperán? Tienes grasa de cerdo en el cabello. <risas> Tranquila, Nicky. Mi carrera tampoco va muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Esta noche, en el segmento que está bien con los niños de hoy, tengo conmigo a Pepper Ann Pearson. Esta joven motivada ha usado su tarea de la semana del día de la carrera para mostrar a otros que pueden hacer la diferencia. ¡Qué arrogancia! Los tres cochinitos ya están en la cama. Muchos besitos les dio su mamá. Y calientitos todos en pijama. ¡Oye, ya deja de llorar! Dijo eso. Qué lástima que tendrás que picar carne por el resto de tus días. Moliendo y picando, moliendo y picando, moliendo y picando. ¡Silencio! ¿Qué pasa? ¿Estás de mal humor? Mm. <risa> cállate, cállate, cállate. Nikki, tienes que controlarte. Lo siento. Es que la atención y las burlas de los cerdos. Nikki, creo que no estás hecha para este trabajo. ¿Pero el examen vocacional dijo que debía estar aquí? Debes hacer siempre lo que tú quieras hacer y ser lo que tú quieras ser. ¿A quién le interesa lo que una computadora diga? ¿En serio? Mi examen vocacional dijo que yo debería ser concertista de violín. Habría sido terrible. No tengo oído para la música. Adoro el mundo de las carnes. ¡Es mi pasión! Y al <ríe> final no significa eso más que un examen. <ríe> la, la, la, la, la, la, la... ¿Qué ocurre? Los días de corredor de Milo terminaron. Todos mis clientes están en la pobreza, pero no es mi culpa. Siempre dije que dar consejos era como arrojar una moneda. ¿Cómo? Cuando me pedían un consejo, arrojaba una moneda. La moneda es la culpable. Al menos tu trabajo funciona mejor que el mío. ¿De qué hablas? Dijiste que te encantaba ser directora de una escuela media. Bueno... no todo. Pepperán, debes adorar el séptimo grado. Como directora que serás, estarás en la escuela mediodía tras día, año tras año hasta tu retiro. ¿Qué será cuándo? ¿En 40 años? ¿Medio siglo? ¿Me verán? Uh, ¡Hola! Creí que esos exámenes nos guiarían en la dirección correcta. No hay razón para vivir o morir por esos resultados. Lo importante es que abriéramos los ojos a nuevas posibilidades y eso es lo que hicimos. Vaya, estar en un trabajo que odias debe ser lo peor. ¿Pueden imaginarlo? ¡Esto es culpa de Pearson! ¡Me engañó solamente porque es mala! ¡No me importa, Herbert! ¡No me No, importa. ¡No me hagas volver! ¡No quiero volver al trabajo! No.